Al realizar ejercicios donde el tronco está apoyado en alguna superficie y se movilizan las piernas hacia arriba y abajo, ambas a la vez o de forma alternativa o bien cruzándolas, estamos activando los flexores de cadera. En estos ejercicios, la musculatura abdominal se activa de forma isométrica, en un intento de fijar la pelvis aunque pongamos las manos debajo de esta sigue siendo un ejercicio menos específico para la musculatura abdominal y que genera más carga que otros ejercicios esta forma de ejecutar el ejercicio es menos segura porque a pesar de que una persona sienta mayor intensidad de trabajo al movilizar tanto el tronco como las piernas la inversión lumbar que se produce magnifica las cargas y reduce la tolerancia de los tejidos en el ejercicio de elevación bilateral de piernas en suspensión hemos de tener muy en cuenta la extensibilidad de la musculatura esquiosural se trata de un ejercicio que al final de la fase concéntrica coincide con un cierre del ángulo tronco muslos esto supone que la musculatura isquiosural se va a tensar y si no hay suficiente flexibilidad para colocar las piernas en esa posición se va a producir una inversión de la zona lumbar, aumentando las cargas en la misma. Al realizar la elevación bilateral de piernas con rodillas flexionadas, si subimos los muslos hasta una posición horizontal, el ejercicio implica poco la musculatura abdominal. Para ello es necesario llevar las rodillas más arriba, de modo que se produzca un movimiento de retroversión pélvica. Veremos algunas personas que realizan el ejercicio de esta forma, lo que supone una realización incorrecta en cuanto al nivel de intensidad que debe generar. De una forma u otra debemos tener en cuenta que aunque hagamos bien todos estos ejercicios van a implicar una inversión lumbar y por tanto un aumento de las cargas en esa zona de la columna vertebral.